Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lidia Escobar. Gracias por estar en mi página. Un saludo a todos los que nos están viendo por Facebook, Instagram, LinkedIn, también por nuestro canal YouTube. Bueno, hablo nuestro, digo nuestro, porque estos videos los estamos trabajando con Neus Neus García, autora de la trilogía con T de talento. Así que es un trabajo en común, ¿no? Bueno, hola Neus, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, Lidia, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Neu sigue aceptando que yo le siga haciendo preguntas. Y bueno, pues para, para aprender, ¿no? Como ya les había explicado en los otros vídeos, pues eh, a pesar de que uno cree que lo sabe todo, realmente no sabemos mucho. Y, y creo que en la educación de los niños es, eh, es muy bueno seguir aprendiendo, ¿no? Aprender todo el tiempo. A veces, como padres, como, como maestros, ¿no? no sabemos cómo llegar a un niño, ¿no? Porque hay muchas que, cosas que nos escapan. Tampoco estamos obligados de, a saber todo, ¿no? No es que sepamos todo, sino de que indagar, preguntar, acercarse a las personas que, que han pasado por, por, por la experiencia, que han hecho una investigación, que han escrito libros, bueno, estoy hablando de Neus, si se dan cuenta. <risa> estoy hablando de Neus. Pues eso nos puede ayudar, ¿no? A encontrar ideas, respuestas y... Y hacer que la vida de, pues, de los niños sea, sea mucho mejor. Y así también como padres y como adultos, pues, desculpabilizar, ¿no? Porque también hay eso a veces. Hoy vamos a hablar con Neus de, de tratamientos alternativos. Yo, la verdad, honestamente no sabía. Las veces que me ha tocado que algún padre me deje algún certificado médico diciéndome que su niño sufre de un trastorno, pues la verdad es que no comprendía muy bien. Veía con mis colegas un poco y ahí se quedaba la cosa, ¿no? Solamente era una, ¿cómo decirles? Eh, uh, un papel que me decía, cuidado con este niño que, que tiene algo y, y ahí. Ese era ya. el aviso que te daban, ¿no? Ese, ese era todo el aviso que te daban, un papel, ¿no? Sí, y ya está, ¿no? Y miren cómo inconscientemente levanto las manos como para decir, me lavo las manos, no sé, no sé más, no sabía más, pero por eso hacemos estos vídeos con Neus, ¿no? Para aprender un poco más. Así que me, me ha sorprendido cuando Neus me ha empezado a explicar que hay una medicación, bueno, dentro de la medicina tradicional, una medicación que sirve para, pues, calmar esa, esa hiperactividad, ¿no? Ese exceso de energía. ¿eh? Un poco, miren, yo lo entendí así. Eh, quizás exagero, no sé, pero si alguno de ustedes tiene ese, ese caso con los niños o lo ha vivido como neos, es como dormirlos, es como, no sé. Sí, te el, sistema, el sistema nervioso te lo para totalmente, entonces te quedas un poco, bueno, la sensación es como un poco drogado, ¿no? ¡Wow! O sea, sí, a ver, eh, tú mismo te das cuenta, ¿no? Que seas pequeño, los niños... Claro. Eh, no son tontos, son muy listos. Sí. Entonces, bueno, de, de tener una energía muy activa a de repente, pues, estar más absorto, eh, ir más lento, eh, costarte más concentrarte, más todavía, memorizar sí. también era más, más complicado y tenerte parado, o sea, sentado en una silla durante ocho horas, o siete, las que sean, Madre pues esto era tremendo, <risa> es tremendo sí, para eso. Para mí es, es muy fuerte escucharte hablar, explicar todo esto, porque sí. eh, me parece muy muy doloroso, bueno, entiendo, ¿no? A ver, mira, yo lo explico por conocimiento de causa, o sea, qué sí, he claro, pasado por claro, claro. no lo explico solo teóricamente, ya, o sea, sí, pido sí. mi piel y sé lo que es. Entonces, sí. por eso... Y ahora comprendo un poco, eh, digamos, el precio que este niño debe pagar para poder eh, ser eh, admitido. Por ejemplo, yo lo veo desde, desde mi, mi punto como maestra, ¿no? Para que esté en el, en el lugar, para que esté tranquilo, para que yo misma pueda realizar mi clase. Eh, sí. Me parece un poco muy caro el precio, ¿no? Así que hoy vamos a hablar con Neus justamente de eh, terapias alternativas, tratamientos alternativos que puedan ayudar a estos niños pues a canalizar esa energía, ¿no? Que, como lo dijo ya Neus y lo repetimos, no es nada raro ni extraño, no es nada malo sobre todo, es simplemente niños que tienen más energía y que explotándola de manera Eficaz, adecuada, se puede hacer de estos niños eh, gente con mucho talento que, que encuentra su, su don y que pone toda esa energía en eso, ¿no? Hay terapias que ayudan a potenciar los talentos de los niños y entonces esto es lo que me gustaría hablar. Pues, sí, es que a explicar, por ejemplo, pues a ver, hay muchos, muchas terapias diferentes, una de ellas podría ser. Pues el tapping, el tapping en inglés, bueno, en español significa eh, dar, golpecitos. Tapping, ¿no? dar golpecitos, Entonces el tapping es un sistema que, bueno, la madre o el terapeuta va dando golpecitos a puntos como la digiticultura, ¿no?, a, pun a puntos estratégicos, ¿no?, para, pues, equilibrar, balancear, ¿no?, el sistema nervioso y las emociones, porque básicamente lo que hace este, esta terapia es eh, liberar emociones. Pues va muy bien, por ejemplo, no no falta ni ir a la terapia, a eso mismo la madre o el padre al niño se lo puede hacer pues justamente antes de ir a dormir, ¿no? eh, le va dando un poco de toquecitos por las partes del cuerpo hasta dejarlo pues relajado, luego un masaje, pues esto va muy bien. Al día siguiente el niño pues se levanta pues, con mejor humor, otra energía, eso es así. ¿no? Algo muy importante que tú dijiste en este tratamiento es eh, la liberación de las emociones, el niño necesita liberar las emociones. Claro, claro, es que en las emociones va mucha energía también puesta del niño, claro. entonces, pues, bueno, este es un sistema, ¿no? Luego... Hay niños eh, diagnosticados con TDA que tienen dificultades de aprendizaje, entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, tienen dificultades de aprendizaje, por ejemplo, uh, si es um, tema que no sea visual o táctil, ¿no? O sea, aprenden más de forma visual o táctil. Entonces, eh, por ejemplo, tienen un poco de carencia auditiva, ¿no? O sea, el sistema auditivo, pues, les eh, es más difícil aprender, ¿no? Desde ahí. Entonces, pues hay un sistema que se llama Tomatis, que lo, lo, lo creó el mismo doctor Tomatis, y, bueno, pues eh, muchos, muchos psicólogos ya, ya lo tienen en sus despachos, ¿no? Se trata, pues, de con unos auriculares, escuchar diferentes sonidos, diferentes tipos de sonidos, y a partir de aquí, ¿no? Mm, con el volumen, ¿no? Reduciendo o poniendo más volumen, pues van como despertando esa capacidad, ¿no? Para que el niño pues pues les sea más fácil aprender desde, desde la escucha activa, ¿no? Ya. Ese es otro sistema. Ese es otro sistema. Bueno, otra cosa nueva para mí, que yo no sabía que había una dificultad para, para, para oír, para desarrollar el sentido del, del oído. Y ¿no? sí, miren, yo como maestra... Siempre hago esa comparación, ¿no? Ustedes ya verán también con su realidad, es que al enseñar un idioma se insiste mucho en la, en la comprensión, la comprensión oral, ¿no? Y bueno, y jamás, jamás yo me había puesto a pensar que un niño pues, que, que tiene esa dificultad va a tener problemas para, para salir en esas pruebas de comprensión oral que se llaman aquí para los idiomas. Claro, porque estos niños aprenden mejor con el tacto, todo lo que sea claro. táctil, la exploración, la experiencia, mm. eh, la vivencia, ¿no? Todo esto es lo que más les ayuda a ellos a aprender, aprenden desde ahí, ¿no? Bueno, ¿cuál sería otro tipo de tratamiento para...? Otro tipo, pues sería, por ejemplo, mm. hay una terapia que también es muy buena para los niños, que es con los animales, ¿no? ah. Tener animales en casa, por ejemplo, una mascota es muy beneficioso para ellos porque pues, desarrollan la responsabilidad, desarrollan también, pues, a ver, el, el cuidado, ¿no? El, uh -huh. La sociabilidad, o sea, el ser más social, sí. ¿no? Despiertan también esa parte. Y, y el tacto, bueno, ¿no? Claro es, el tacto. Claro, el tacto, claro. Cuidar una mascota, pues, también tiene que ver con, con esta capacidad del tacto, ¿no? Uh -huh. En el sentido este y luego pues bueno la responsabilidad de cuidar un animalito de estar por él desarrollar unos nuevos hábitos gestionar también las emociones con, con el animalito no pues si el niño tiene un mal día pues con el animal pues a lo mejor dándole cariño y así pues también se libera mejor no las emociones también ya está muy bien lo de los animales ¿no? yo escuché hablar uh, bueno hay hay una chica aquí yo vivo en Francia no como te conté es española ella hace terapia con los caballos. Caballos, sí, también. Justamente sí. hay esta relación. Exacto, Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el caballo también es un animal muy, muy sensible y muy especial. ¿eh? Entonces con estos niños también hay mucha conexión. Sí. Uh -huh. Ya eh, hemos hablado de entonces de la, del tapping, del tomatis, de las terapias con animales o tener simplemente una mascota en casa. Eh, ¿Qué más nos quedaría, news para, para darles ideas? A ver, me, el masaje también lo hemos hablado, ¿no? Que el sí, cierto, también, tienes razón. Bueno. Uh -huh. eh, siempre, bueno, hacer eh, extraescolares, pues va muy bien, ¿no? Aparte de, del colegio, poder liberar al niño la energía eh, en una extraescolar va muy bien. Entonces, por ejemplo, el yoga, pues también le ayuda a canalizar. Hay muchas personas que piensan, los padres piensan que el yoga... El niño al ser hiperactivo se puede aburrir, pero para nada es así. Porque en las clases de yoga para niños no solo son unas asanas sino que también es pues, poner música, jugar. Eh, se abre un mundo de, de, de, de creatividad y de imaginación que a los niños les encanta. ¿no? Poderlos dejar que expresen a través del juego pues, eh, las, las poses de, de yoga. Sí. Eh, algo que dijiste que... Que hay que comprender, creo, ¿no? Asimilar, aceptar y hacer algo. Que este, el niño, pues un niño ya, es que yo no sé si hay un niño normal, ¿no? Pero creo que pasarse ocho horas con un trabajo, pasarse pero sentado, porque en mi caso, por ejemplo, maestra, yo cambio de sala, me muevo, subo, bajo sí. las escaleras, pero un niño que está ahí sentado ocho horas, y sobre todo un niño que tiene mucha energía, que necesita como decías, expresar sus emociones, trabajar más el tacto, moverse, pues sí, es, hay que buscarle alternativas, otras actividades. Me hablabas también de la osteopatía y de la homeopatía. Sí. sí, la homeopatía es, bueno, unas bolitas, son unos medicamentos naturales que son sublinguales, o sea se ponen debajo de, de la lengua, y bueno pues también desarrolla pues una, un, un efecto pues, que es bueno para el niño no es uh -huh. más tipo medicina uh -huh. pero no tiene efectos secundarios entonces uh -huh. también es otra opción lo que pasa es que en este sentido el niño no libera la energía no pero bueno sí, eh, la, si en, ah, el, en eso padres, razón. bueno la pueden canalizar a través de de estas sustancias no pero pero no es el ejercicio físico, ¿no? A lo mejor necesita el niño, Tienes ¿no? mucha razón, sí. Aunque no tenga efectos secundarios, igual sería como un, como un tipo de medicación, ¿no? Y quizás... Sí, con las sí. flores de Bach. Las flores de Bach también es otra opción que también ayuda, pero es a más a más, ¿no? ya Y la osteopatía, que sí tengo, tuve la oportunidad de... de... De también así, es muy bueno, bueno porque a partir de las manipulaciones que se hacen en el cuerpo, ¿no? A nivel musculoesquelético pues también ahí también se libera mucha energía, muchas emociones. Sí, sí bueno, yo, yo lo he probado y, y he salido, pero ah, como si estuviera sí. en las nubes. <risa> como sí. es que si los adultos lo notan, los niños casi que lo notan más. Ya. O sea, bueno, que... varias ideas. Varias ideas para que ustedes vayan probando, vean qué es lo que más le conviene al niño, sobre todo, dónde él se siente bien, ¿no? Dónde se siente mejor, él se siente más, eh, eh, pues, eh, no diría relajado, pero como que más conectado con él, ¿no? Ahí, ay, ay, sí, ay. Es de lo que se trata. ¿eh? Sí, es de, lo que de, se eso, trata. de eso. Muchas gracias, Neus. Eh, to, me imagino que estos temas también los hablas en tus libros, ¿no? Sí, concretamente en este ya. ¿Qué es más a, a, a, la, a la educación, en este eh, hablo mucho para los niños, todo lo que tiene que ver con ellos. Con talento. Bueno, si quieren más información, profundizar un poco más, pues ahí está. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a hablar también, estamos hablando de los niños, pero también vamos a hablar de los padres, porque como muy son importante. los. Sí, muy importante, como son los adultos responsables de los niños. En realidad, el cambio tiene que venir de ellos, ¿no? El cambio si queremos una familia más armoniosa, queremos que nuestros niños crezcan, pues, eh, realizándose, ¿no? Con amor, con cariño, lo que todo padre desea, pues, el, el cambio está en, en los padres. De eso vamos a hablar en el próximo video, ya no me enredo más. Voy a parar aquí, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Gracias, Neus. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.